Muy buenas uh, tardes, buenas noches y le, les damos una cordial bienvenida esta noche. Muchas gracias por uh, haber venido y gracias por estar con nosotros uh, para escuchar algo de la Biblia y el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Si tiene una Biblia, me gustaría leer. En el libro de Mateo, el primer Evangelio, en el Nuevo Testamento, Mateo 27. Mateo 27. Y vamos a leer uh, por el contexto. Vamos a leer versículo 38. Mateo 27, versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en tres días lo red, cas. sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 41. De esta manera, también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas. Y los fariseos y los ancianos decían: A otros salvó. Así mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Así la, la lectura y que Dios bendiga su palabra. A otros salvó. Asimismo mismo no se puede salvar. Eso es el versículo que me gustaría considerar con ustedes en esta noche. Versículo 42 A otros salvó. Asimismo no se puede salvar. Los insultos. Los, los insultos pueden ser muy doloroso verdad los insultos son una forma de atacar a alguien sin contacto físico un un, un ataque verbal vamos a usar esas palabras para causar uh, daño o Causar dolor emocional un insulto. Quizás alguien que está conectado con nosotros esta noche haya experimentado esto un insulto. Y pues no, no es fácil olvidar las palabras o, o quitar esas palabras. A veces vamos a recordar esos insultos. En nuestras vidas O Tal vez Hay alguien aquí que usted ha insultado a alguien y ha sentido remordimiento por hacerlo. Pero aquí en la Biblia Leemos acerca de un insulto Pues en, en la mente de los fariseos y, y los, los escribas, esto fue un insulto. Así es Cristo, mientras que él estaba colgado en la cruz, sufriendo por el pecado de los hombres. A otros salvó. Asimismo, no se puede salvar. Si ese rey de Israel descienda ahora de la cruz. Y creeremos en Él. Qué, qué cruel, ¿verdad? Qué cruel. Para los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos, los clavos en las manos de Cristo, los clavos en sus pies no eran suficiente para ellos. Ellos querían añadir, digamos, añadir más y dolor, más tristeza, más uh, daño por insultarlo. Ellos querían atacar el poder y el carácter de Dios mismo. En otras palabras, ellos estaban diciendo, mire él. Ahí está él, el Cristo en la cruz, él no puede hacer nada. Pero gracias a Dios que Cristo hizo todo, él hizo todo mientras estaba en la cruz. Y en esta noche eso es lo que queremos compartir con ustedes, es que Cristo hizo todo en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Él está a la diestra de Dios, listo para salvar a los pecadores. Esto es uh, buena, muy buena noticia para todos en esta noche. Lo que originalmente era un insulto, ahora se usa. En la predicación del Evangelio uh, Dios usa cosas que a veces um, no, no, pensamos usar esas cosas. Pero esas palabras con la ayuda de Dios. Espero que esas palabras sean una bendición para ustedes en esta noche a otros. Salvo a otros salvo. Fíjense en, en, en estas palabras a otros salvó ellos no no le, no le no lo dijeron en forma de pregunta no no dijeron uh, a, a, a otros salvó a otros salvó no eh, lo dijeron como un hecho a otros salvó un hecho y eso es un hecho bendito es cierto a otro salvó y qué verdad eso es 100 por ciento uh, cierto y ellos tenían razón a otro salvó pero tampoco dijeran. A, a uno salvó ellos no no dijeran eh, Cristo reverentemente hablando no dijeran yo yo creo que él salvó uno no no no eh, ellos dijeran a otros a otros salvo o sea que Cristo salvó mucho más de una persona a, aún los enemigos de Cristo entendieron que Cristo había salvado a muchos y por eso ellos dijeron a otros. Salvo eso, es lo que uh, Dios también quiere que usted sepa en, en, en esta noche. Que el Hijo de Dios ha salvado a muchos y continúa salvando almas preciosas. Y la pregunta que tenemos para para usted en esta noche es ¿qué de usted, querido amigo, amigo, querida amiga? ¿Le le gustaría ser salvo? ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere ser salvo. La Biblia dice a otros salvó. Y esto es cierto. Yo nunca, nunca, nunca he conocido a una persona, a una sola persona en toda mi vida que se arrepiente de haber sido salvada Nunca todas las personas que son salvas Esto es uh, una bendición. Es algo que um, es lo más importante y es es, es es el don de Dios. Nunca he conocido a una persona que que que me dijo No esta salvación tengo uh, me arrepentiendo por ser salvo no cada persona salva es agra, está agradecido por ser salvo y tú usted también si confías en el hijo de dios a otros salvo asimismo no se puede salvar me pregunto, ¿qué tipo de personas salvó el Señor? ¿Qué tipo de personas? Bueno, usted va a encontrar a través de toda la, la Biblia varias personas. Por ejemplo, Cristo salvó un hombre paralítico en Marcos capítulo 2. Cristo salvó un leproso, un hombre con una enfermedad. Uh, bien feo, Salvó un hombre ciego. El salvó un hombre endemoniado que se llama Legión en Marcos capítulo 5. Cristo salvó a una mujer dutra en Juan capítulo 8. Salvó una mujer samaritana. Salvó a, a un salvo. Un ladrón, el malhechor, que también fue crucificado aquel día que Cristo murió en la cruz. ¿Quiénes eran e estas personas que Cristo salvó? Ese grupo es de personas sanas. No, no son personas enfermas. Eran personas como usted y yo su, su servidor personas enfermas y ese es exactamente exactamente el tipo de personas que Cristo vino a salvar. Es igual hoy en día Cristo salva a los pecadores a los pecadores sean grandes o pequeños Cristo salva. Al pecador la Biblia, la Biblia dice Al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quiere usted ser salvo en esta noche? Qué bueno que. Tenemos la palabra de Dios la, la única autoridad en cuanto de El camino al cielo. Y que tenemos esas palabras a otros. salvó Me, me gusta uh, Pues me gusta esas palabras porque hay esperanza por todas las personas en este mundo a otros. Salvo, pero este insulto, digamos, dice a sí mismo no se puede salvar. Querido oyente, sabe por qué el Señor Jesucristo no descendió de la cruz? Eso es lo que algo que ellos. Um, querían ver fue una tentación uh, ellos dijeron si ese rey de Israel descienda descienda ahora de la cruz y creeremos en él pero hoy querido oyente el Salvador del mundo permaneció en la cruz para que usted pudiera ser salvo. ¿Ha, ¿Ha visto alguna vez un edificio o, o una casa que que no se construyó por completo? A veces voy, voy a ver esto uh, donde yo vivo, también en otras partes del mundo, quizás un edificio, un hotel, un no sé, un, un proyecto y no está completo. A veces los constructores comienzan un proyecto, uh, pero debido a factores imprevistos detienen la construcción y dejan el proyecto incompleto. Pero no no fue así con Cristo. No sé. no no fue así con el Señor Jesucristo. Cristo Cumplió el el completó La gran obra En su totalidad. Y no hay nada más que añadir a su obra redentora en la cruz él permaneció en la cruz para terminar la obra de la salvación. Nuestro Señor Jesucristo no no no salvó a sí mismo de la muerte de la crucifixión ni descendió de la cruz porque él fue a la cruz voluntariamente reverentemente reverme, hablando Cristo no estuvo allí por accidente no no estaba tratando de escapar de, de la muerte de la cruz el Señor no fue al Calvario contra de su voluntad. Él fue al Gógalta sin resistencia, como dice la Biblia. angustiado Él y afligido. No abrió su boca, como Cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trastilidores enmudeció y no abrió su boca él sabía todo lo que iba a pasar en la cruz y por eso él permaneció en la cruz para cumplir la voluntad de Dios y también para ofrecerle una salvación completa gracias a Dios que Cristo no descendió de la cruz el terminó la gran obra y también Gracias a Dios que la ira de Dios. Nuestros pecados merece eh, el castigo de Dios. Pero gracias a Dios que la ira de Dios tampoco descendió sobre la humanidad, sino sobre el mismo Señor Jesucristo. Piensa en esas palabras, en lo que dice, dice la Biblia. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24: quien llevó el mismo. Nuestros pecados. En su cuerpo. Sobre el madero, sobre el madero, o sea sobre la cruz. Todo. Uh, él cumplió todo en la cruz. Y por eso él dijo consumado es. Y eso es la buena noticia que queremos compartir con ustedes a otros salvó qué de usted, querido oyente. Asimismo no puede salvar Pues Cristo con amor y con eh, el Deseo uh, cumplir la obra que él tenía que hacer. Fue necesario que Cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Él permaneció en la cruz para que usted pudiera ser salvo. Para terminar, tal vez usted puede, tal vez usted pueda decir estas palabras en verdad. A otros salvó. Vez ¿Usted puede decir esto? A otros salvó. Cristo salvó mi papá. Cristo salvó mi mamá. Cristo salvó mi tío, un buen amigo. Preocuparse por otras personas es algo muy noble y bueno. Pero, querido oyente, ¿está preocupado por sí mismo? O sea, ¿es usted salvo? ¿Está preocupado por su propia alma y su propio destino eterno? En esta noche, si Cristo salvó a otros, Él también puede. Salvarle a usted. ¿Cómo? Pues por la obra de la cruz. Él murió, derramó su preciosa sangre, como cantamos en, en el inicio de la reunión. Él hizo todo en la cruz. No dejó nada incompleto. No de, de, descendió de la cruz. Él sufrió por esas seis horas y como dice la Biblia, quien llevó el mismo Nuestros pecados, todos nuestros pecados, Jehová cargó en él, en su cuerpo sobre el madero. ¿Quiere ser salvo en esta noche? Que ponga su fe en Cristo Jesús. Él es el único Salvador y el único camino al cielo. No hay otro camino. No hay otro remedio, no hay otra salvación. Es Cristo y la sangre que él derramó en la en sus eh, uh, en la cruz. Pues no no, no, no quiero terminar la reunión eh, con un note solemne, pero es la responsabilidad y tengo que decirle lo que dice la Biblia en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y es nuestro deseo que esto uh, uh, que esto pasa en, en su vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está. Sobre él, que sea sabio en esta noche y sea salvo, que cree en el Señor Jesucristo. Él le ofrece una salvación completa porque Cristo hizo todo en su favor. Cristo murió, pues sepultado, resucitó, se resucitó al tercer día. Cree en él. Y usted puede también, uh, en, en vez de decir que a otro salvo, usted puede decir. Él me salvó. Que Dios bendiga su palabra.